Como sabemos, hay muchos factores que contribuyen al brote de acné desde problemas hormonales por simple genética, clima o por alimentos que se consumen. ¿Alguna vez has escuchado la frase eres lo que comes? Pues en este caso hablaremos de factores alimenticios que provocan el acné, que te sugiero evitar si quieres eliminarlo de una vez. Número 1. Lácteos si eres de las personas que amas los lácteos mucho ojo pues esto podría estarte provocando estos molestos granos ya que estudios han comprobado que las hormonas en los productos lácteos junto con las proteínas de la leche el suero y la caseína estimulan dichos brotes y además aumenta el sebo ya que tiene que ver con el factor del crecimiento similar a la insulina tipo 1 y gf1 así que lo recomendable es moderar los lácteos en tu alimentación si lo sé a quién no le gusta un licuado o unas quesadillas todas las mañanas pero si deseas combatir el acné deberás moderar su consumo número 2 harinas blancas si amas los alimentos preparados a base de harina cuidado ya que el consumo de harinas refinadas contienen alto origen glucémico que podrían causar tu acné así que lo recomendable es moderar y evitar su consumo y bajarle al gluten y los carbohidratos a todos nos encantan estos alimentos pero si los consumes en menor medida progresivamente tu piel te lo agradecerá Número 3 Azúcar ¿Quién no ama el azúcar? está en básicamente todos los alimentos que consumimos pero déjame decirte que esta es una de las razones más comunes por las que ocurre el acné. Como bien sabemos, el cuerpo necesita azúcar y convierte el azúcar en glucosa para obtener energía a través de la hormona llamada insulina. Y una vez convertido, se almacena nuestro cuerpo para ser utilizado para las actividades. Pero te has preguntado qué sucede si almacena más de lo que necesita? Pues sí, no pasa algo bueno. Esto significa que si comemos mucha azúcar y no la usamos como energía, resultará un exceso de glucosa en nuestro cuerpo que el páncreas al ver la falta de insulina estaría produciendo más de lo necesario, la cual te causaría sebo. Y ese aceite producido por la piel obstruye los poros y cuando tus niveles de insulina aumentan tu sistema inmunológico envía una alerta máxima a tu cuerpo cuyo resultado de esta alerta es la inflamación donde el sistema inmunológico envía a un ejército de soldados de respuesta inmunológica para defender tu cuerpo contra el enemigo y esto se manifestará en forma de piel irritada y acné Número 4 Grasas trans Sabemos que nadie se resiste a una pizza, unas papitas o unos chocolates. Pero desafortunadamente, además de dañar la salud, también daña tu rostro. Sí, así es, ya que se encuentran principalmente en los alimentos elaborados industrialmente con aceites vegetales y una dosis diaria de 5 gramos que se considera ya peligrosa para la salud en general y dañan el colágeno de tu piel. Lo sé, eliminar esto de tajo es complicado, pero una botana de vez en cuando ayudaría a moderarte. Número 5 Alcohol. Seguramente no te lo esperabas, pero sí, el alcohol es un factor que podría estar provocando ese acné que tanto te molesta, si consumes alcohol frecuentemente. Cuando bebes alcohol, tus niveles de insulina aumentan y esos altos niveles de insulina tienen un efecto directo en la cantidad de sebo que el cuerpo produce y que conduce a una mayor oleosidad de la piel. Y una vez que hay demasiada grasa en tu piel, tus poros se obstruyen y se convierten en ambientes favorables para que las bacterias prosperen en tu piel. Lo mejor será moderar este consumo una bebida de vez en cuando y qué mejor que tu piel luzca bien en tus reuniones con tus amigos. Número 6. CAFEÍNA si eres de las personas que acompañan todas sus mañanas con un cafecito, cuidado, en exceso podría estarte causando ese acné, pues el cortisol que produce el consumo de la cafeína desencadena grandes cantidades de aceite que se producen en la piel y a medida que más y más de este aceite se acumula, los gérmenes y las bacterias se multiplican en los poros obstruidos, lo que hace que los glóbulos blancos se precipiten hacia la infección y la inflamación resultante sea el acné número 7 bebidas endulzadas o refrescos si te encanta acompañar la comida con refrescos muy constantemente, cuidado. Los carbohidratos refinados podrían ser fatales para tu piel, pues el alto índice glucémico en su contenido podría empeorar tu acné severamente. Lo sé, dejar estos alimentos es complicado para muchos, pero si poco a poco vas moderando su consumo, tendrás una salud dermatológica notable en menos de lo que piensas.